Feliz María Peña. Feliz, ¿no en relación a esta situación de la carretera. Nosotros que queremos esta situación, esta comunidad es que nosotros que le estamos pidiendo era que el gobierno nos arregle la carretera. Ya que han pasado tantos gobiernos por aquí, nadie la ha arreglado. Esto se sí arregló cuando Hipólito Mejía vino aquí que la hizo, jamás la habían vuelto a poner la mano de la carretera. Ahora vino a ver cuando él, cuando él pasó. Dijo que la iban la a la mandar arreglar, pero no hemos visto no ningún. Ninguna gente que ha venido a decir, vamos a arreglar esta carretera y mira cómo están estos hoyos, yo no se puede andar allá. Arreglo de las calles, porque es que esta calle está muy mala, muy mala. Esos carros son tuntú, y uno la pasó ahorita, que uno anda tan bien. Ya tú sabes, queremos el arreglo, eso es todo lo que queremos, que lo arreglen las calles. Adriana García Alberto, nana. No, imagínate, mira, aquí no se puede transitar en esta carretera. Ya tú sabes. Lo mejor es que traten a ver si se pueden resolver lo más rápido posible ya tú sabes que me cuida lamentablemente nosotros estamos pasando por un proceso que es inaguantable no es justo que de tanto tiempo todavía no tenemos una autoridad competente que no pueda acudir a lo que es la situación de nuestra carretera se ha hecho diversas manifestaciones a la cual se le ha hecho un llamado a todas y cada una de esas autoridades que pueden acudir con nosotros, pero ninguno nos da respuesta. Ya estamos cansados, estamos abatidos de la situación en que tiene nuestra carretera y necesitamos que muy pronto vengan a darnos a nosotros una respuesta, porque ahora estamos pacíficos, pero si no nos dan respuesta lamentablemente esto va a llegar a problemas muy grave.